Seguimos en de una. Es hora de hablar de política. Es hora de la felicidad de tenerlo aquí con nosotros, al señor Gastón Escudero. Un aplauso para él, señores. Muchas gracias. gracias. Hoy vamos a hablar de los delitos económicos y medioambientales de lesa humanidad ah, usted, y un bien congreso bien. que se va a estar llevando a cabo 9 y 10 de septiembre. Muy bien, tenemos un informe para tenemos ver entonces. Informe, sí, sí. Vemos este informe tan interesante que ha preparado el señor Gastón Escudero. Lesa humanidad son conductas eh, macroestafatorias que pueden desarmar países, por un lado. Por otro lado, esa humanidad es aumentar el contenido de carbono de la atmósfera. Desarmar económicamente un país produce muertos. Y el recalentamiento global está produciendo muertos. Argentina, como o, ningún otro país, se ha caracterizado y se está caracterizando por su lucha contra la impunidad. El evento es de gran altura y pone en debate los nuevos delitos que afectan a la humanidad. ¿No de no, no, forma aparecían yo cuando decían de altura? Sí. sí. Los claramente. editores. Los editores, y usted la no aparición. tuvo nada que ver, usted no, ¿no preparó eso. Recordemos que un delito de lesa humanidad son aquellas conductas tipificadas. Hablamos de asesinatos, de secuestros, de tortura, que dañe la, la, la integridad física y psicológica de las personas en, mediante un plan generalizado o, este, bueno, sistemático. Y entonces se va a declarar delito de lesa humanidad a los delitos económicos. Eso es muy importante bueno. también, ¿verdad? Porque digo, los delitos económicos durante mucho tiempo no se ligaron, por ejemplo, con la dictadura militar aquí en la Argentina. Eso es interesante. Ah, totalmente, es que son muy agraviantes los delitos de, de lesa humanidad económicos. Pensemos además que son delincuentes de guante blanco. Son aquellos que no se ensucian las manos, son aquellas personas que tienen cierto estatus social y a través de decisiones afectan a una población entera. Hoy por hoy el medio ambiente está en una situación de tensión completa, es una vorágine en la que está viviendo el mundo y obviamente se está perjudicando el desarrollo de la, de la población, ¿no? digamos eh, pueblos afectados, ciudades y esto se debe también a empresas, quiera, quiera o no siempre hay detrás un hombre de guante blanco que está estafando, que está haciendo negocios con la salud del pueblo.